Hola chicos, seguimos aquí con la estructura algebraica, como ya sabéis, vamos poquito a poco, vamos a ver el concepto de anillo, que solo lo voy a explicar teóricamente porque reúne todas las cosas que hemos visto hasta el concepto de grupo, ¿vale? Entonces no tiene mucho más. Un anillo, lo único diferente de todas las estructuras anteriores, es que posee dos operaciones. Tenemos un conjunto, como hemos visto, una operación, como la suma, por ejemplo, y otro con el producto, que... No confundáis, estas operaciones pueden ser cualquiera, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo así para que no nos liemos. Entonces, tenemos eh, estas dos operaciones y nuestro deber es saber si cumple la estructura de anillo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si ve con la primera operación, es un grupo abeliano. ¿Vale? Es decir, que cumple la operación binaria interna, que cumple la asociativa, que cumple el elemento neutro y que cumple la, la propiedad simétrica. Además, como es abeliano, tiene que ser conmutativo. Y, por otro lado, B con la segunda operación tiene que ser un semigrupo. Estas serían nuestras dos condiciones que se tienen que cumplir sí o sí. Es decir, grupo abeliano y ve con la segunda operación, un semigrupo que cumple la operación binaria interna y que además cumpla la asociativa, solo hasta ahí. Una vez que se cumplan esta, estas dos estructuras dentro del anillo, podemos decir, como ya he dicho, que es un anillo. Además, con la segunda operación, hay unos extras como cuando te compra un coche, tú dices, yo quiero lo necesario, que arranque, que frene y que cambie de marcha. Pues digamos que esto sería lo necesario. Ahora, la segunda operación tiene unos extras. Que tú dices, bueno, quiero unos altavoces, quiero un, un asiento de cuero. Pues esto sería con la segunda operación, los extras serían que cumpla la segunda operación, aparte de ser un semigrupo, que eh, tenga elementos neutros. Que sea conmutativo. Si cumple una de estas dos o las dos, entonces tendríamos un anillo unitario si cumple el elemento negro. Un anillo conmutativo si cumple la propiedad conmutativa. Y un anillo unitario y conmutativo ...si cumple las dos, ¿vale? Unitario y conmutativo si cumple que tiene elemento neutro y que es conmutativo. ¿Vale? Yo habéis entendido esto porque simplemente es hacer lo mismo con dos operaciones diferentes. Para la primera un grupo abeliano, para la segunda un semigrupo. A partir de aquí decimos que ya es un anillo. Ahora miramos los extras con la segunda operación. Si tiene elemento neutro es un anillo unitario, si es conmutativo es anillo conmutativo... Y si posee las dos características, es un anillo unitario y conmutativo. Como he dicho, se tienen que cumplir estas características. Pero, antes mencionar que la propiedad distributiva se tiene que cumplir con esas dos operaciones. Es como la operación binaria interna, con una operación por separado, pero aquí la propiedad distributiva hay que hacerla para las dos operaciones. Es decir, A, la primera operación B, la segunda operación C, es igual la primera operación B con la segunda Así, ¿vale? esta propiedad se tiene que cumplir una vez que hayamos visto que es un grupo beliano miramos que se cumple la distributiva y vemos que se cumple que es semigrupo para la segunda ¿vale? entonces hasta aquí ya podemos decir que es un anillo y si tiene los extras o no los tiene ¿vale? antes de acabar deciros que el cuerpo es la última estructura algebraica existe, es el que está ya en el límite. Hemos visto que hemos empezado desde operación mirada interna, que es lo más pequeño que hemos visto en este pequeño curso, y ahora vamos a acabar en el último escalón que será un cuerpo. Y un cuerpo no tiene más que lo que tiene un anillo, solo que cumple más características, ¿vale? En nuestro caso son dos operaciones, esas dos operaciones cumplen la propiedad distributiva, además el conjunto B con esa primera operación, que yo he puesto suma, como si puedo poner lo que queráis, es un grupo abeliano. Y B con el producto, también es un grupo abeliano. De aquí sacamos el, grupo de los, el cuerpo de los números reales, que cumple las características que tenemos aquí. Y además, sacamos un teorema que si P es primo, entonces el conjunto ZP, como zapatero, es un cuerpo. Entonces vosotros acordáis de esto, los que seáis fuera de España, yo creo que también lo conocéis. ¿Os acordáis? ZP es zapatero, que es un presidente, una persona tiene un cuerpo. Entonces, si P es primo, ZP es un cuerpo. ¿Vale? Esa es la regla nemotécnica para que os aprendáis que este teorema, ¿vale? Espero que hayáis entendido, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estamos aquí para vosotros. ¡Chao!